ante las realidades no debemos cerrar los ojos por el contrario debemos abrirlos para tener conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor y saber en dónde tenemos los pies y la cabeza cuando aprendemos a respetar las verdades nos quitamos la carga inútil de querer cambiar todo en una lucha desesperada por competir con el Creador del Universo abrimos nuevos caminos porque dejamos de estar atados a la crítica y al personaje hipócrita que con la misma mano se santifica solo mientras señala a la humanidad. Aceptar verdades nos hace más libres y al mismo tiempo nos permite dar más libertad a todas las cosas. Y cuando digo libertad, no estoy diciendo libertinaje. Estoy solamente dejando claro que podemos caminar sin perturbarnos. En realidad, a ningún ser humano se nos dio el poder de condenar ni condenarnos. Lo que se nos dio fue un manantial de vida y la oportunidad de adquirir sabiduría. Humanos, no se queden atrapados en la red de las mentiras, porque si lo hacen, jamás van a avanzar a niveles superiores, aquí o en otras dimensiones. La vida es infinita, por lo tanto no vale la pena desperdiciar ni un solo segundo, porque ese segundo puede llevarlos a rutas que ustedes ni siquiera se imaginan y en las cuales el aprendizaje Siempre será más elevado.